Cada día hay más programas informáticos, bases de datos especializadas, páginas web, revistas y portales de noticias que dotan al docente de educación básica de un sinnúmero de fuentes de información que podrán enriquecer su práctica docente, desempeño y formación continua. Para saber usar programas y fuentes de información especializados, se requiere de sensibilidad, conocimientos y habilidades que le permitan a los docentes distinguir a los recursos que son valiosos de los que no lo son. Lo que cualquier docente de educación básica necesita saber respecto al uso de programas y sistemas de información especializados dependerá del nivel educativo de los estudiantes con los que trabaje y de los propósitos de aprendizaje que se persigan para determinar si una tecnología es pertinente o no. Es relevante que el docente tenga la capacidad de evaluar y elegir de entre un conjunto de programas informáticos y fuentes de información disponibles, los más adecuados según los aprendizajes esperados de sus estudiantes y el contexto educativo. Además de los programas de oficina y de servicios de almacenamiento en la nube, el docente de educación básica suele utilizar software con fines didácticos para la elaboración de infografías, como pictochart o infogram, el diseño de mapas mentales, conceptuales, galerías y murales, como Poplet o Mindomo, elaborar actividades educativas multimedia con programas como JClick, Hot Potato o Excel Learning, utilizar plataformas educativas como Moodle o EdModo, además de organizar información personal mediante notas virtuales con herramientas como Evernote y OneNote. Sobre las fuentes de información genérica con fines educativos, cabe señalar que que para muchos profesores, las fuentes son principalmente para la búsqueda de recursos didácticos y temas aplicados directamente en su quehacer docente, más que para temas teóricos. Las fuentes de información, buscadores y sitios sobre educación que el docente de educación básica debe conocer y emplear pueden ser Google Académico Wikipedia unet.org ilce.edu.mx, gov.mx diagonal educacionfutura.org, educacion3.0.com, biblat.unam.mx diagonal es, comie.org.mx diagonal revista, redie.uabc.mx. Y sue .unam .mx .ipm .mx. Si bien los conocimientos sobre programas y fuentes de información especializados dependen en gran parte del nivel educativo en el que el docente se desenvuelva, sí podemos distinguir que cualquier docente debe tener un buen dominio de los ambientes gráficos de usuario, de los buscadores especializados, de los programas para elaborar material didáctico, de las fuentes de información primaria y secundaria y de portales de información. Por lo que es relevante que los docentes tengan la capacidad de evaluar y elegir de entre un conjunto de programas informáticos y fuentes de información disponibles los más adecuados según los requerimientos de las tareas a realizar.